al pasado, pasado que me mueve, mueve Pasado que me entristece Sabes que se siente, ¿no? ¿no? Sé que tú también puedes entenderme si siento que quiero llorar Quiero, llorar, llorar, quiero reír Quiero sentir quiero A sentir, veces solo quiero volar poder experimentar, poder experimentar Sentir en mi corazón el poder amar, amar.